¿Cómo robar un huevo del pájaro alto en Don't Start Together? Me encontraba paseando tranquilamente por el mundo de Don't Start Together por allá en el día 4. De camino a mi objetivo de robar el huevo, me topo con una piedra de resurrección bastante fino para nosotros. Luego, más arribita estaba el escondite para las mascotas y aún más arriba y tirando hacia la izquierda estaba mi presa, un pájaro alto que tenía un huevo que yo quería robar. Sin embargo al estar tan pegado del límite del mapa decidí no robar este huevo, así que pasé de esto. Afortunadamente, más adelante encontré otra madre con su huevo, así que esperé a que se hiciera de noche para tomarlo y con mis dos pelotas prendí una antorchita de noche, me acerqué, lo robé y su madre me persiguió. Ya en el día se cansó y yo había logrado mi objetivo, el cual es